se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monito saltando en la cama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 para el Ya estás limpio, bebé. Oh, no. Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? Claro. Puedes jugar un rato, así te bañarás. Es una gran idea. Juguetes usar. Tomemos una toalla, pues limpio ya estás. A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar. A lavar, no dejes de tallar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 Espera un poco, Tui. Aún no has terminado. ¿Ahora qué? Después, después de cenar, después de cenar, tus manos a lavar. Mis manos a lavar. Enjuaga tus dedos. Enjuago mis dedos. Ahora estás limpio. limpio. Ahora estoy limpio. ¡Wow! Hay tanto que recordar. <risa> <risa>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 Y así nada más, un tallo creció, tan alto que el cielo tocó. ¡Guau! ¡Wow! FIFA y fufo. el tallo creció y el sol tocó. FIFA, Fidelito, voy a escalar, ¡quiero diversión!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 ¿Qué tengo aquí? Jump, jump, jump Fu, fa, fidelipim. Voy a comerte ¡No intentes huir! <risa> Cuando del gigante Jack huyó Lo escucho gritar Con huevos de oro ¡Tonta gallina! No me digas que no hay más a una triste arpa dorada, el gran gigante señaló. Toca una melodía, le ordenó y al mundo entero sacudió. FIFA FO fima. El trabajo de un gigante nunca termina. FIFA, Fidelito, ¿dónde está mi desayuno? Jum jum jum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 Jack era muy famoso, todos querían hablar con él. FIFA, FUFON, Jack es un héroe, a su madre, madre salvo. FIFA, finelito, MASTEL Y LECHE PARA TODOS. ¿Has escuchado alguna vez la historia del león y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien, es algo así como... Érase una vez un león que se durmió Y un par de ratones chillando apareció uno sin querer en la cola lo pisó Perdón señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá me despertaste Serás mi colación Oh no señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer Que tú un pequeño ratón Me ayudará algún día ¡Claro, señor León! ¡Yo soy un ratón muy amable! ¡Sí, muy amable! Te dejaré esta vez, pero ten discreción Soy peligroso, ¿sabes? ¡Y un gran devorador! ¡Gracias, señor León! ¡Algún día lo ayudaré! Él cumple sus promesas, todos lo saben bien ¡Sí, está bien! Ratoncitos ¡Ja! Entonces, el gran gran león Dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar a su presa acechando pero en la red de un cazador sin más se vio atrapado. Rugió y rugió el león, muerto de terror. ¡Bler! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! Pobre grandulón. ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo estaba el gran león. A los ratones vio llegar y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron y un agujero abrieron ¡Me han salvado amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto amigo Siendo pequeño, feroz manso así es la amistad Nos encanta ayudarnos juntos hasta el final Con mis amigos siempre me gusta estar así Todos juntos formamos una familia feliz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 Miedo. pero al final todo salió muy bien cierto <risa> y el lobo se fue y nunca más regresó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 El viejo McDonald tenía una granja, i a o oh. Y en su granja tenía una gallina, i a o oh. Con su cloca aquí, con su cloca allá. Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, i a i o oh.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 Lo harás bien lo haces genial ¡Sí! Nada nada no debes respirar agua, agua cuando subas podrás Mira puedo hacer burbujas. Yo bien. Mueve muévelas las piernas moverás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 Tan solo por diversión, diversión, diversión, gritó. ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda, ayuda, lobo! ¡Mis pobres ovejas, ayuda! Aquello lo hizo rey, y rey, y rey.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 ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Yo. ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dewey? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! Ahí está, justo donde lo dejé. Perdónenme todos, no fui muy amable.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 So, ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer un. no, no! no, no. ¿Podemos, ¿Podemos comer, comer espinacas? <risa> <risa> ¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar!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 El autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L mm, déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! ¡El león en el autobús rugiendo!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 Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan, ring, ring, ring Las campanas suenan y el gallo canta, ring, ring, canta, ring.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 todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez. Johnny, Johnny, sí, papá.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 en la cama y el más pequeño dijo a moverse entonces todos se movieron y uno se cayó daban ocho en la cama y el más pequeño Y el de más pequeño dijo Muy buenas noches La canción de los números Vamos a contar del 1 al 10 Gatitos Contemos otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete trabajo.